con el 4. A continuación, béisbol Serie del Caribe. A continuación, toda la actualidad deportiva en DC4. A continuación, la polémica. A continuación, finales memorables. A continuación, tiempo extra. A continuación, Shark Tank, México. A continuación, el inicio de Trato Hecho. A continuación, Trato Hecho. A continuación, Fútbol Liga MX. A continuación, la Bundesliga, el show de la jornada. A continuación, Faz versus Firpo. A continuación, Santa Tecla versus Firpo. A continuación, te vas a reír con el Chavo. Estás viendo el Chavo. A continuación, El Chapulín Colorado. Estás viendo El Chapulín Colorado. A continuación, Chespirito. Estás viendo Chespirito. A continuación, Plaza Sésamo. Estás viendo Plaza Sésamo. A continuación, primer impacto. Estás viendo primer impacto. A continuación, noticias 4visión. Estás viendo Noticias 4visión. Estás viendo Noticias 4visión. A continuación, Doctor Oz. Estás viendo, Dr. Oz. A continuación, lo dijo él, lo dijo ella. Cien latinos dijeron. Estás viendo, cien latinos dijeron. A continuación, Al Rojo Vivo. Estás viendo Al Rojo Vivo. A continuación, los chismes de la farándula, El Gordo y la Flaca. Estás viendo el gordo y la flaca. A continuación, nosotros los guapos. Estás viendo nosotros los guapos. A continuación, ¡Vecinos! Estás viendo... ¡Vecinos! A continuación, Simón dice... ¡Estás viendo Simón Dice! A continuación, la parodia. ¡Estás viendo La Parodia! A continuación, Noticias 4Visión. Estás viendo Noticias 4Visión. Estás viendo el acontecer mundial en Noticiero Univisión. A continuación, Cero en Conducta. Estás viendo Cero en Conducta. A continuación, La Casa de la Risa. Estás viendo La Casa de la Risa. A continuación, Purcio. Estás viendo Purcio. A continuación, hazme reír y serás millonario. Estás viendo, hazme reír y serás millonario. A continuación, Hospital El Paisa. Estás viendo Hospital El Paisa. A continuación, Durmiendo con mi jefe. Estás viendo Durmiendo con mi jefe. A continuación, María de Todos Los Ángeles. Estás viendo María de Todos Los Ángeles. A continuación, Hotel Todo Incluido. Estás viendo Hotel Todo Incluido. A continuación, Escuelita VIP. Estás viendo Escuelita VIP. A continuación, ¡La Hora Pico! Estás viendo... ¡La Hora Pico! A continuación, Netas Divinas... Estás viendo netas divinas. A continuación, miembros al aire. Estás viendo miembros al aire. A continuación, Super Nocturnos Tele 4. Estás viendo Super Nocturnos Tele 4. A continuación, Luis Miguel, la serie. Estás viendo Luis Miguel La Serie A continuación, Atrapa a un ladrón Estás viendo Atrapa a un ladrón A continuación, República Deportiva. Estás viendo República Deportiva.